y servicios financieros. Con ella queremos hablar sobre esto de los créditos para las microempresas y también a favor de la juventud. ¿Cómo está, viceministra? Un gusto de saludarla desde Tarija. Muy buenos días. Háblenos de esto, por favor. La escuchamos. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con a través de la radio y poder contactarnos pues, con toda la gente en Tarija, Lorenzo. Sí, específicamente para señalar, dentro de lo que es el cumplimiento de la función social, en esta gestión se ha establecido pues que de las utilidades que han generado las entidades financieras, estamos hablando específicamente de los bancos múltiples y PYME, un 6% se han destinado a lo que es el cumplimiento de esta función social. Este monto alcanza 15.76 millones de dólares, con los cuales se ha creado dos fondos, el Fondo de Crédito de Apoyo a las Microempresas y el Fondo de Crédito de Apoyo a la Juventud, en este caso sus abreviaciones el FOCREM y el FOCREA. ¿Cuánto se ha destinado específicamente de estos 15.7 millones? 2.8%, estamos hablando de 7.4 millones, van a constituir lo que es el FOCREMI, que es el Fondo de Crédito de Apoyo a la Microempresa, y 3.2%, 8.4 millones de dólares, para la constitución de lo que es el FOCREA, Fondo de Crédito de Apoyo a la Juventud. Es importante señalar dentro de las características, en el caso del FOCREMI, es para restablecer y mejorar la actividad económica de las microempresas que hayan sido afectadas por factores climáticos y o conflictos sociales. Verdad. Eh, la tasa de interés que se va a cobrar es una tasa de interés del 6%, es una tasa de interés fija y anual, el monto máximo y el plazo van a depender de la capacidad de pago que se tenga, puede ser destinado a capital de operaciones, de inversiones, tanto de actividades productivas, en el caso también de comercio o servicio, y las garantías pueden ser pues garantías convencionales o no convencionales y también pueden acceder a la cobertura ...de lo que son los fondos de garantía para el sector productivo... ...que ya ha sido constituido desde la gestión 2014... ...y también lo que es el fondo de garantía de créditos para el sector gremial, el FOGAGRE... ...que ha sido constituido en la gestión 2022. La, el requisito es um, contar con capacidad de pago... Eh, los créditos van a ser otorgados en función a las políticas que tengan cada entidad de intermediación financiera de las que te había señalado, específicamente quienes van a poder otorgar el Banco Unión, el Solidario, Mercantil, Visa, FIE, PRODEM, Ganadero, Económico, Banco de Crédito, eh, eh, Eco Futuro, eh, Fácil y Fortaleza. En este caso eh, es importante también eh, tener en cuenta que también pueden tener la cobertura de lo que son los seguros agrícolas u otro tipo de seguros. En el caso del fondo de apoyo a la fondo de crédito de apoyo a la juventud del Focrea también va a tener una tasa de interés fija anual del 6%. El monto máximo y el plazo de financiamiento también va a depender de la capacidad de pago. Está destinado a emprendimiento de actividades económicas productivas, de comercio o servicios, y también para lo que son gastos eh, educativos. El banco lo da, que va a otorgar este crédito es de forma exclusiva el Banco Unión, y se considera dentro del grupo de beneficiarios a los jóvenes que estén entre los 18 y 28 años de edad. El tema de la capacidad de pago se lo hace en base al análisis crediticio de cada entidad financiera, pero en este caso se va a poder incluir a familiares como codeudores en los casos en que la, el, el, la, el joven no genere eh, ingresos o no genere la cantidad de ingresos suficientes y también participar como garantes para poder respaldar la operación de crédito y obviamente las características eh, que tengan van a ser también establecidas, en este caso por el Banco Unión, en función a las políticas de evaluación que se tenga y también al producto y a la tecnología que eh, se diseñe para poder otorgar este crédito. ¿Qué es importante? Eh, pues eh, que además para garantizar eh, que se vaya a cumplir con el fin, la ASI va a ser quien supervise y va a pedir planes y proyecciones de cómo se van a colocar estos créditos a través de este fondo para que se cumpla con el objeto y propósito del fondo. Eso en términos generales, las características de estos dos fondos que se han creado para lo que es el tema de la función social para esta gestión 2023. ¿Qué deben hacer los microempresarios y la juventud para acceder a esto? Eh, ¿Acudir directamente a las entidades financieras, eh, viceministra? Sí, precisamente como pueden tener el, cada entidad financiera va a utilizar el porcentaje que ha destinado de los del 6% de sus utilidades. Entonces, eh, como tienen también clientes, ellos conocen, tienen tecnologías y pueden acercarse a las entidades. Es importante señalar que a partir de la emisión de esta resolución de la, del Ministerio de Economía tiene 60 días de plazo una vez que se realiza la Junta de Accionistas en la cual se determina la, justamente la distribución de utilidades así que nosotros preveemos que hasta un paso máximo hasta mayo ya las entidades deberían estar eh, colocando estos créditos. En el caso del Fondo para los la juventud es exclusivamente el Banco Unión el que va a otorgar estos créditos. Esto es parte de la política que impulsa el presidente Luis Arce Catacora y las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para lograr la reactivación económica que busca nuestro país, ¿verdad? Sí, en el concepto del vivir bien se ha dado ya eh, dentro de nuestro modelo efectivamente ah. llevado adelante por nuestro presidente Luis Arce, el hecho de que las entidades financieras además tienen que cumplir con una función social y la función social se la determina estableciendo un porcentaje de las utilidades que tiene que ser destinado a lo que son sectores o eh, actividades que se determinan, no es verdad, que necesitan eh, un apoyo. En este caso hemos visto para esta gestión que han sido afectadas los microempresarios pues, por temas eh, climáticos, ¿no es verdad?, y también por los conflictos sociales, entonces era necesario tener este fondo de crédito. Eh, en alguna ya, eh, desde la gestión del 2014, se han establecido pues, fondos de garantía para impulsar la autorización de crédito al sector productivo, el FOGACP, para el tema de vivienda de interés social, el Fondo de Garantía de Vivienda de Interés Social, el Fogavis, que ha permitido que las personas puedan obtener un crédito sin dar el pie del 20%, para también que los lo que son los gremialistas, puedan acceder al crédito y no sea una, una limitación, el que no tengan garantía, se ha creado el Fondo de Garantía Gremial, y también el... Dos 2016 se crea ya un fondo de capital, también ya se le otorga. Entonces, en esta oportunidad se está creando estos dos fondos precisamente para coadyuvar a lo que es el desarrollo, a lo que es el vivir bien y mejorar las condiciones de vida y las actividades que realizan pues nuestra población. Eh, viceministra, yo quisiera pedirle de que con sus palabras, pueda motivar a los microempresarios y también a la juventud a aprovechar esta oportunidad para crecer como microempresa y a los jóvenes para que se animen a emprender eh, proyectos propios, ¿no? Sí. Eh, nuestro gobierno, a la cabeza de nuestro presidente, ha impulsado precisamente que sean destinados estos recursos que de la generación de utilidad de los bancos, al sector de los microempresarios que han sufrido precisamente por el tema climatológico y también el, los conflictos sociales para que puedan acceder a créditos a través de estos fondos para recuperar sus actividades y también fomentar a la juventud, a la juventud que quiera realizar un emprendimiento a la juventud que quiera eh, también continuar con sus estudios, a que puedan acceder a estos créditos a una tasa de interés del 6%, que es una tasa de interés bastante baja, importante, que va a ayudar a mejorar y a, a, a impulsar el, la reconstrucción de la economía. Al, de nuevo, a que ayude a tener estas cifras positivas que estamos mostrando gracias a las políticas que está implementando nuestro hermano presidente. Eh, Viceministra, una pregunta más. A veces los jóvenes tienen intenciones de tener un emprendimiento propio, pero no siempre se cuenta con el apoyo, el acompañamiento para pensar en algo donde se pueda invertir. ¿Hay algún mecanismo por el cual las entidades financieras puedan orientar a los jóvenes en este tipo de situaciones? Generalmente eh, los créditos, por eso microcréditos, vean en acompañado de este tipo de ayudas y apoyos, ¿no es verdad?, a los emprendedores. Eh, por eso es importante la tecnología crediticia que tienen en la colocación, ¿no? Porque para ser exitoso y para tener, digamos, los niveles de mora que tenemos, que son, eh, están por debajo del promedio de la región lo que caracteriza a esas entidades que dan créditos de microfinanzas es eso, que no es solamente eh, dar el crédito sino también una asistencia técnica pero también ahí hay, es bueno destacar que en el caso de los emprendedores tanto o nuestro banco de desarrollo productivo con el banco unión tienen programas específicos para otorgar créditos a estos sectores y dar pues esta asistencia técnica que también es importante. En este caso también se requiere de eso y por eso se está pidiendo que para la evaluación se utilice este tipo de productos, este tipo de tecnología que ya tienen las entidades y que permite precisamente hacer un seguimiento para que el, la colocación o la entrega de este crédito pueda ser exitoso y pueda realmente coadyuvar al crecimiento y al mejoramiento de lo que son, en este caso, los microproductores, pero también nuestra juventud. Hermana Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, yo quiero agradecerle infinitamente por su tiempo para conversar con la revista de Todo para Todos, de Radio Onda Tarijeña, muchas gracias, salvo que quisiera puntualizar algo más sobre estos créditos, por favor. Gracias, agradecerte Lorenzo, es específico, ¿no? destinado a nuestros microempresarios que han sido afectados, destinado a nuestra juventud con una tasa de interés de, del 6% fija, que no responde a si tienes o no tienes una garantía, sino a tu capacidad de pago y también a la generación de ingresos que vas a tener de estos emprendimientos. Algo importante que señores, no están destinados a la compra de créditos, son para créditos nuevos. Con eso... Pues, como dice nuestro presidente, estamos saliendo adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, Lorenzo. Gracias a ti. Ahí la presencia de la viceministra de pensiones y servicios financieros, y Iveta. Espinosa, conversando en la revista de Todo para Todos. Vamos a seguir con la revista ya más adelante vamos a estar con la participación.